Caja. Box. Saco. Paquete. Pack. Frasco. Jar. Lata. Can. Tubo. Tube. Bolsa. Bag. Paquete. Package. Aerosol. Spray. Cartón. Carton. Carton. Sobrecito, sachet. Paquete de cuatro, four pack. Botella, bottle. Rollo, roll.